amigos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta nueva jornada de trabajo. Les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.elciudadano.gov.es y también nos pueden ver en nuestras redes sociales. Estamos listos con la información de este 4 de septiembre. Iniciamos revisando los titulares. Noticiero Ciudadano.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 19 horas con 18 minutos, hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos los detalles de los World Travel Awards, concurso en el que Ecuador tiene 26 nominaciones. Inicio de espacio promocional. ¡Sí!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 Los damos las manos los unos a los otros. ¡Viva el presidente Lenny Moreno! ¡Viva el gobernador Héctor González! Desde la tierra del volcán, informó Estefanía García. Sur lanzó este lunes un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano del domingo, mientras que un obispo colombiano será beatificado por el Papa Francisco en su visita a ese país. Estas y otras noticias en el siguiente resumen. Corea del Sur lanzó el lunes un ejercicio con misiles balísticos en respuesta al ensayo nuclear norcoreano del domingo. El ministro de Defensa surcoreano cree que Pyongyang puede estar preparando un nuevo lanzamiento de misil y que ha miniaturizado con éxito un arma nuclear para que quepa en una ojiva. Según Corea del Sur, la potencia de la explosión del ensayo nuclear norcoreano es cinco veces mayor a la última prueba nuclear realizada por Pyongyang en septiembre del año pasado y tres veces más que la bomba estadounidense que destruyó la ciudad japonesa de Hiroshima en 1945. China, vecina y aliada de Corea del Norte, afirmó el lunes haber presentado una protesta diplomática a Pyongyang. Mientras su presidente Xi Jinping condenó los ensayos junto a los líderes de Rusia, Sudáfrica, India y Brasil durante la cumbre anual del grupo de los BRICS. La esperada visita del Papa Francisco a Colombia tocará memorias y heridas del conflicto armado cuando el pontífice beatifique a dos religiosos muertos en medio de la guerrilla. El 2 de octubre de 1989, guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional retuvieron al obispo Jesús Jaramillo mientras circulaba por una carretera. Al día siguiente, su cuerpo estaba entre la hojarasca, con siete balazos y sin la cadena y el anillo obispal. Muy recordado por su espiritualidad recordado también por su capacidad de oratoria. Jaramillo fue asesinado por una guerrilla comandada entonces por el cura español Manuel Pérez. Según sus seguidores, murió por su imparcialidad y condenar la violencia. La gente aportó su testimonio. La, los campesinos, yo creo, fueron los más entusiasmados por aportar al proceso, por dar su testimonio de fe. Esos campesinos que quedaron huérfanos cuando él fue sacrificado. Cuatro décadas antes, al inicio del conflicto, el 10 de abril de 1948, moría de rodillas el párroco Pedro María Ramírez mientras rezaba por el perdón de sus asesinos. El cura de Armero recibió un machetazo de los seguidores del líder liberal Jorge Lieser Gaitán, asesinado un día antes. Ellos acusaban a la iglesia de aliarse con sus adversarios y asusar la muerte de los liberales desde los púlpitos. El próximo viernes será beatificado por Francisco, porque fue un hombre que vivió su fe con heroísmo y se comprobó que su muerte fue por un odio a la iglesia. Todo el mundo ha tenido fe en él, vienen muchos peregrinos a visitarlo. Desde 1984, dos obispos y 89 sacerdotes han sido asesinados por fuerzas del Estado, guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares de ultraderecha en Colombia. Otros 23 religiosos fueron secuestrados, incluidos cinco prelados, según la Conferencia Episcopal de Colombia. Los duques de Cambridge, Guillermo y Catalina esperan su tercer hijo. El nuevo miembro de la familia real británica será el sexto bisnieto de Isabel II de Inglaterra y ocupará el quinto lugar en la línea de sucesión a la corona, por detrás de su abuelo, el príncipe Carlos, su padre, el príncipe Guillermo y sus hermanos, Jorge y Carlota. El palacio de Kensington comunicó el embarazo después de que la duquesa se viese obligada a cancelar este lunes un compromiso oficial en Londres. La noticia se ha dado a conocer también apenas unos días después de que el Reino Unido recordaba el vigésimo aniversario de la muerte de Diana de Gales, ocurrida el 31 de agosto de 1997 en París. Casi 90.000 personas de la minoría musulmana birmana de los rojiñá han entrado en Bangladesh en apenas 10 días. Huyen de la violencia desatada en la antigua Birmania, un país mayoritariamente budista que no reconoce ni sus derechos ni tan siquiera su ciudadanía. Desde hace semanas el ejército birmano lleva a cabo una ofensiva en el estado de Arakán, tras el ataque sufrido por una docena de comisarías de policía y una base militar, acción que atribuyen a milicianos rojiñá. Esta escalada de violencia ha provocado al menos 400 muertos. En el campo diplomático la presión aumenta sobre Sansuchi, la premio Nobel de la Paz y consejera de Estado birmana, a quien numerosos países acusan de hacer oídos sordos a la situación de los Rohingya. Otra premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, ha criticado su silencio y ha pedido a San que condene la forma trágica y violenta en la que los Rohingya son tratados. Además de Bangladesh, otros países advierten de la crisis humanitaria que se avecina. Pakistán pide a las autoridades birmanas que investiguen las informaciones que hablan de masacre. Turquía habla de genocidio y en Indonesia las manifestaciones de protesta se suceden. Lunes 4 de septiembre, aquí culminamos con la tercera entrega informativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Conmigo será hasta el día de mañana con más información. Que tengan una excelente noche y que descanse.